Festival Pixelati, lo mejor de la animación, cómic y videojuegos. Del 4 al 8 de septiembre en Cuernavaca. Proyecciones, conferencias, talleres, realidad virtual, game show, firmas de autógrafos. Toda la información en el festival.mx. Festival Pixelati 2018, Concordia.